Continuando con el módulo de efecto de inductancia de la fuente en los rectificadores, vamos a estudiar el efecto sobre los rectificadores de media onda. Entonces tenemos la configuración donde vamos a considerar la fuente no ideal, es decir, la fuente tiene una inductancia de dispersión que puede ser producto de la inductancia del sistema, de la del transformador de acoplamiento o simplemente de los cables. Los dos diodos, el principal y el de descarga libre, y la carga, que en este caso la vamos a asumir RL, con una condición tal de inductancia, que permite modelarla como una fuente de corriente constante de valor I0. Entonces fíjense, cuando enciende el diodo 1, en el semiciclo positivo, va a conducir el diodo principal. En el semiciclo negativo se enciende el diodo 2. Al encenderse el diodo 2, por el diodo 1 no puede desaparecer la corriente de manera instantánea, como lo habíamos visto en el módulo de rectificación de media onda con diodo descarga libre. sino la inductancia se va a oponer al cambio brusco de la corriente y va a hacer que la corriente decrezca suavemente hasta llegar a cero. En ese momento, el diodo 2 asume toda la corriente y es el que suministra la corriente a la carga. Es decir que durante el proceso de conmutación, que cuando cambiamos de un diodo al otro, ambos van a conducir durante un periodo de tiempo de manera simultánea. Ese periodo de tiempo va a depender en gran medida del valor de inductancia, que es la que se va a poner al cambio brusco de corriente, a menor inductancia menos tiempo, a mayor inductancia mayor tiempo. Por otro lado, cuando están conduciendo ambas componentes, se producen cortocircuitos, tanto a nivel de alterna, como a nivel de continuo. Durante la conducción de ambas componentes, el cortocircuito en alterna es limitado únicamente por la inductancia L-sigma. Es decir, que su valor no puede ser tan pequeño porque la corriente sería extremadamente grande debe ser un valor razonable en que va a limitar el tiempo de conmutación y el valor de la corriente de cortocircuito en el cortocircuito en alterna. Entonces, dijimos que durante el proceso de conmutación, o periodo de conmutación, que lo vamos a acotar con la letra μ, es decir, μ, es el ángulo de conmutación, es el tiempo que tarda la componente en pasar de encendido a apagado, o de apagado a encendido, dependiendo en cuál de las dos componentes estemos hablando. La tensión a nivel de continua es cero. Después del proceso de conmutación, cuando ya el diodo principal se encuentra completamente encendido, la tensión en la carga va a ser la de la fuente, hasta que encienda el diodo de descarga libre, donde va a ser cero. El proceso de conmutación como lo podemos ver en la gráfica trae consigo una reducción del valor de tensión media sobre la carga porque ahora tenemos que considerar el cortocircuito durante el proceso de conmutación. En cambio desde el punto de vista de la corriente, como la corriente siempre tiene un camino de circulación, es pocamente impactado o es muy poco impactado por el proceso de conmutación. ¿Qué pasa si analizamos cada una de las componentes? En cero, que enciende el diodo principal, y si venimos de un régimen permanente, apaga el diodo de descarga libre, vemos como la corriente del diodo de descarga libre va decreciendo conforme en el diodo principal va creciendo hasta llegar al nivel de la carga. En pi, que es cuando se produce el proceso de conmutación del diodo principal a encender el diodo de descarga libre, vemos como la corriente decrece a medida de que la corriente en el diodo de descarga libre crece. Entonces, analicemos el puente rectificador. Para este análisis vamos a analizar tanto el lado de alterna como el lado de continuo. Lo primero que tenemos que estar presente es que la corriente en la carga, IDT, corresponde a la suma de las corrientes por las dos componentes, es decir, la corriente del diodo 1 más la corriente del diodo 2, que está dado o expresado en ecuación número 3. Ambas componentes conducen de manera alternada, salvo durante el proceso de conmutación donde ambas componentes conducen al mismo tiempo. Entonces arranquemos analizando el lado de alterna. Durante el proceso de conmutación del lado de alterna, el diodo 1 y el diodo 2 están conduciendo, es decir, que la corriente está únicamente limitada por la reactancia L-sigma. Entonces tenemos, de la ecuación 4, podemos calcular la corriente en el diodo 1. La corriente en el diodo 1 viene expresada en función de la magnitud pico de la tensión sinusoidal de la reactancia de dispersión, que es omega L sigma, 1 menos coseno omega t, más la condición inicial del diodo, que si estamos en 0, es 0, el diodo 1 está completamente apagado y viene conduciendo el diodo de descarga libre. La corriente en el diodo de descarga libre la podemos calcular a partir de la expresión que habíamos visto como expresión 3, en función de la corriente en la carga y la corriente del diodo 1, que viene dada por la expresión número 5, donde la corriente del diodo de descarga libre es igual a la corriente media menos raíz de 2b sobre x sigma 1 menos coseno omega t. Entonces, evaluemos qué pasa cuando se apaga el diodo. Entonces, al finalizar el tiempo de conmutación Tμ, el diodo 1 está encendido y asume la totalidad de la corriente en la carga. Es decir, el valor de corriente va a ser igual a la corriente I0. Y la corriente en el diodo 2 es 0. Entonces, evaluando la expresión de la corriente del diodo 2, en el ángulo de conmutación mu se obtiene el valor de mu. Es decir, la corriente en el diodo 2 entre mu, que va a ser igual a 0, porque el diodo apagó completamente, va a ser igual a y 0 menos raíz de 2b sobre x sigma, 1 menos coseno de mu. De esta expresión podemos despejar el ángulo de conmutación. El ángulo de conmutación viene dado por la expresión en la ecuación número 6, como el arco coseno de 1 menos I0, en la corriente media en la carga, por la reactancia de dispersión, que es omega L sigma, sobre el pico de la tensión de la sinusoidal, raíz de 2b. ¿Qué pasa del lado de corriente continua? Lo habíamos visto en la forma de onda. Vamos a tener que la tensión ahora no arranca en cero, sino va desde μ hasta π. Entonces si consideramos esa caída de tensión, tenemos que la tensión media es función de raíz de 2b sobre 2π coseno de μ más 1. Si tomamos la expresión anterior, la número 6, y la sustituimos en la expresión 7, podemos ver cuánto es la caída de tensión producto de la reactancia de la fuente. Y eso viene dado en ecuación número 8. Donde vamos a tener que la tensión media corresponde a la tensión media del puente ideal raíz de 2b sobre pi menos la caída de tensión producto de la reactancia, que es proporcional a la corriente media en la carga al valor de la reactancia omega L sigma entre 2pi. Es decir, el efecto de la inductancia de la fuente a nivel en un rectificador de media onda a nivel de C se traduce como una caída de tensión que es proporcional a la corriente media a la reactancia de dispersión de la fuente entre 2 pi. Del lado de alterna se traduce como un incremento de corriente y un cortocircuito en el lado de alterna. Entonces con esto terminamos el tema del de efecto de esta inductancia sobre el rectificador de media onda, que se traduce en una caída de tensión en el lado DC y en un cortocircuito momentáneo en el lado AC. Gracias por su atención.